Policía Somos 150. ¡Bien! Según dato de Antena 3 somos 44. ¡Bien! Y según dato del Defensor del Pueblo han venido tres personas pero han desconvocado la movilización. pato la vía, quién se lo iba a imaginar, y cabo para toda la vía, y solamente por comprar, y un tesoro para mi familia, y un sitio donde habitar. de pagar y una casa que ya no tengo y me toca de pagar si se han quedado con mi sueño que más me quieres quitar Maldito sea tu huesos! ¡Oh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! no ¡Oh! para ¡Oh! ¡Oh! no Con el sudor mío Hay banco En el que ingresé Te da un paraguas en verano Y cuando empieza a llover Te lo quita Y es algo oh, muy frecuente Hay de los bancos y su economía ¡Ay, se reduca a mercancía! ¡Que toma! Que si el Betis o el Sevilla. ¡Qué te mereces que comprera tú. persona.